Buenas tardes a todos y a todas. Hoy en tu casa y en la mía nos va a acompañar Sara Leo, escritora. La vamos a mandar la invitación y para los que no me conocéis, yo soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Ayuntamiento de Madrid y estoy en la Oficina de Información Juvenil Zona 1. Vamos a mandarle la invitación a Sara... de paciencia, porque ya sabéis que a veces los directos van un poco lentos Vamos a ver si le llega la invitación A ver... venimos esperando. A ver, ¿por qué no le llega la invitación a Sara? En unos segundos estará Sara ya con nosotros Buenas tardes Sara, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien también Bueno, pues muchas gracias por participar en nuestro espacio de entrevistas de, en tu casa y en la mía Y bueno, pues cuéntanos un poquito por qué decidiste ponerte a escribir eh, a ver bueno a ver en realidad no, no es algo que decidiese como tal porque siempre lo he hecho desde que era jovencita y bueno lo único que siempre lo hacía pues en casa no solía escribir públicamente pues escribía para mí no en, bueno sobre todo diarios escribía un montón de diarios uh -huh. y, y bueno y eso en libretas pero vamos que no no lo compartía con nadie y cuéntanos un poquito en qué te sueles inspirar pues me inspiro un poco en lo que es en el día a día, eh, sobre todo en situaciones que, que he vivido, que me pasan o situaciones que a lo mejor ha vivido gente de mi alrededor, personas cercanas, un poco en, en, en todo eso, un ¿no? en, en poco las vivencias de, del día a día. ¿Y cómo han sido tus comienzos? Porque yo te conozco pero hay muchos jóvenes que no. Bueno, pues eh, yo comencé con autoedición. A ver, comencé, pues eso, como te comentaba, no yo escribía en mi casa, para mí nadie sabía que escribía. Y hace como cuatro años o así empecé a publicar por redes sociales o por Instagram. Y a partir de ahí pues me animé y, y bueno, pues empecé con, con autoedición. Entonces mis comienzos fueron esos, con los dos primeros libros que publiqué con autoedición que fueron y y acaricia los miedos y bueno, pues esos fueron un poco mis comienzos en este mundillo luego ya, pues, ya, ya fue cuando pasé a historia independiente y bueno, pues ya a partir de ahí ya seguí ¡Ay, no te escucho! poemaria uh -huh. es... libros, tres poemarios y el último que has mezclado la poesía con la prosa, que era después del huracán. Eh, ¿Qué destacarías de cada uno de ellos? Bueno, pues el primero que fue la licencia es una recopilación de textos, en realidad venía escritos desde hacía tiempo, y bueno, más que pues, son más bien como reflexiones... Y bueno, como mucha nostalgia, como un poco así oscuro, ¿no? En cuanto a nostalgia, tristeza y demás, acariciar los miedos es un poco más esperanzador y, y digamos que, que fue como una ayuda para superar todas esas inseguridades, esos miedos, pues a la hora de escribir el libro, a la hora de compartirlo y también considero que para el lector, ¿no? Cuando lo lee. Y bueno, luego salió después del huracán. Que, que fue el tercer libro, que ya fue con Editorial, con Mabe tu lengua, y bueno, fue un, un salto muy guay. Y es un libro pues, que yo creo que, que se nota un poco como el crecimiento a la hora de escribir, en cuanto a, a mis dos primeros ¿no? de autoedición. Y bueno, pues después del huracán, digamos que es como un viaje de sentimientos que van desde, pues, desde esa tormenta de emociones, esa explosión del huracán y esa calma que hace que el libro finalice pues con un sabor un poco más agradable. ¿no? Y luego el último, que es herida Limonisal, pues este es el último libro que publiqué, que es muchísimo más positivo y esperanzador a la hora de, de escribir. Y digamos que lo que quiero destacar con este libro es que esas heridas, forman parte de nuestra vida, ¿no? Y al final es como, como un cúmulo de historias que nos han sucedido a lo largo de los años, de las cuales hemos ido aprendiendo y son las que nos han hecho crecer y adoptar nuestra manera de ser o, o de comportarnos. Entonces, es esa herida. Después de cada herida, hay vida. Entonces, el libro lo que quiere transmitir es eso. Sí. Uh -huh. ¿Tienes un horario especial para ponerte a escribir? ¿O para ti cualquier momento es ideal? Pues no tengo un horario concreto, pero sí que es la verdad que me gusta escribir pues cuando estoy tranquila, cuando estoy en casa, cuando ya he hecho todo lo que tenía que hacer y tengo mi momento para mí, ¿no? de estar en silencio y demás, que suele ser por ejemplo por la noche, a menudo suele ser por la noche, y bueno, ahora también con todo esto que ha pasado, como así un poco de descontrol, pues he tenido muchos momentos al día, ¿no? Pero, pero sí, sobre todo cuando estoy en silencio en casa y, y sola, me, me inspiro mucho. ¿Qué estás leyendo actualmente? Pues mira, me, me he empezado a leer una novela de Pedro Andreu es un compañero editorial, que la verdad es que me han recomendado mucho siempre sus novelas y tenía curiosidad por leerlas, y se llama El secadero de iguanas que me han dicho que además es una novela muy muy muy guay y bueno ya os contaré a ver qué tal qué autores recomiendas leamos? pues mira eh, a mí me gusta mucho Carmelo Iribarde, eh, Luis García Montero Ernesto Pérez Vallejo también me encanta y Ángel González también uh -huh. y así por ejemplo de mujeres me gusta mucho Pizarnik o Raquel de Vale. Eh, ¿Qué dirías a todas esas personas que piensan que los jóvenes no podéis escribir poesía? Pues les preguntaría que por qué no. <risa> porque bueno, ¿por qué no, ¿No? Al final creo que cualquiera puede ser capaz de escribir. Y sí que es cierto que la poesía que a lo mejor se, se, se, escribe, se escribe hoy en día no, no es tan parecida como la que de, de solía frecuentar hace años, pues quizás ahora es una poesía un poco más, más sencilla, que llega a lo mejor de manera más fácil al lector. Y bueno, yo creo que, que todo evoluciona en, en los tiempos y la poesía también ha evolucionado y creo que también es necesario, ¿no? Que, que pueda haber espacio para, para todo. Entonces, bueno, ¿por qué no? Al final para mí la poesía es... Eh, aquella capaz de remover algo por dentro, ¿no? O sea, siempre he dicho que me, me resulta muy complicado el escribir algo y que la persona que lo lea se pueda sentir identificada o pueda... se pueda remover algo por dentro cuando te está leyendo. Creo que eso es difícil de conseguir. Entonces, si consigues hacer eso, pues para mí es la poesía, ¿no? También. Pero bueno, tú lo consigues. Tú eres una escritora de los detalles emocionales del día a día. Y haces que la piel ahí como que se dice. Qué guay, lo intento. La verdad es que es algo que me gusta, ¿no? El, cuando yo leo también, me gusta leer algo y decir, uff, traigo uh -huh. pues, el tropero de punta, ¿no? Es, es muy, muy emocionante. Si tuvieras que elegir un personaje de ficción de algún libro para sentarte a charlar un rato, ¿cuál elegirías? Pues elegiría a Daniel pérez de La sombra del viento Porque no sé mucho de novela Porque sí que es verdad que por falta de tiempo Pues no leo mucho Por eso ahora me he puesto a leer destaques que os he comentado Pero es un libro que me marcó mucho cuando lo leí Y no sé, pues quizás lo elegiría de él es si alguna poeta urbana ahí top? Si la sigo Sí, eh, bueno, los si poetas más actuales, pues me gusta mucho la manera que tiene que escribir el Día Sastre, o Sara uh -huh. tiempo, ¿no? Sí, sí, me <risa> Sí. sí. Y, ¿Cuál es la, la mayor locura que has cometido en tu vida? Pues realmente no recuerdo si nada, una locura muy grande que haya cometido, porque soy una persona que le da muchísimas vueltas a todo. Entonces, como todo lo pienso tanto antes de hacerlo, pues en principio no recuerdo si nada que haya hecho... No suelo actuar mucho por impulso, ¿sabes? suelo darle muchas vueltas a todo y bueno. Vale. Eh, ¿Algún consejo para la nueva jornada de jóvenes escritores que viene? Pues les diría que escriban mucho que escriban mucho, pues, eh, aunque no lo compartan públicamente, que escriban para ellos, sobre todo para, para encontrar su propio estilo. ¿no? Es muy importante encontrar tu estilo a la hora de escribir y bueno, pues leer ¿no? a otros autores, pero sobre todo también escribir muchísimo y para encontrar eso, tu, tu propia marca, tu propia esencia, que al final es lo más importante, yo creo. Eh, ¿Qué es lo más que más? ¿Qué cuando llegue la tan ansiada normalidad? Pues me encantaría, aparte de viajar, pero lo que. Tengo muchas ganas de poder ir, pero de, de ir y disfrutarlo, ¿no? De no ir y pasear y ya está, ¿no? De poder estar todo el día en la playa y. Tengo muchas ganas. Como todos, como todos. ¿Dónde se pueden conseguir tus libros? Pues mira, eh, se pueden conseguir en cualquier librería del país y a través de plataformas de internet también, pero bueno, ahora que ya están todas las librerías abiertas, pues sobre todo en librerías pequeñas en pequeño comercio que hay que, que, que animarlo muchísimo, uh -huh. pues, y si no está, se pueden cargar, pero vamos, en principio, en, en cualquiera se podrían conseguir. De nah, acuerdo. Bueno, eh, como pero los de la me los pueden pedir a mí si quieren y los otros dos ya, así que donde quieran. Y como último, dinos si estás en redes sociales para que los jóvenes te sigan. Sí, la red social que más uso es Instagram, que bueno, me pueden encontrar eh, con el, por Sara Leo. En eh, Facebook también. Y también tengo Twitter, pero bueno, Twitter la verdad es que no lo llevo muy bien con él. Y, <risa> súper olvidado, ¿no? A veces que digo, ostras, no me he metido un montón de tiempo. En Twitter, la verdad es que no entro casi. Instagram es lo que, más, lo que más suelo usar. Bueno, pues hasta aquí mis preguntas. Yo no sé si alguno de los espectadores que nos está, que nos está viendo quiere preguntarte algo. Le vamos a dar ahí unos segunditos para que pongan alguna pregunta. Y, y tic tic... Y si no, bueno, pues desde Madrid, Juventud, Ayuntamiento de Madrid, te agradecemos que hayas apartado un ratito de tu tiempo para estar con nosotros en este espacio de entrevistas de En tu casa y en la mía. Madre, y bueno, seguramente, y esperamos con ansias el quinto libro para comprarlo y leerlo. Aquí preguntan si escribes con pluma o lápiz. Con pluma eh, hace muchísimos años, eh, algo, pero no, no, con boli normal de esos de tinta de gel, que me, me encanta cómo escriben. Vale, y otra pregunta que hacen por aquí es, ¿qué tipo de libros escribes o qué tipo de novelas? Bueno, pues escribo, como se había comentado antes, novela no, no escrito. Y lo que más escribo es verso libre, prosa poética, poesía, poesía moderna, digamos. Pero bueno, más que poesía, pues eso, verso libre. Uh -huh. Vamos a ver si ponen alguna pregunta más. Y si no, despedimos. Bueno, aprovechad este momento que tenéis aquí a Sara, Leo con vosotros, para contestaros. Bueno, pues parece que nadie más escribe. Bueno, pues Sara, eh, muchas gracias. Por, por estar aquí con nosotros este ratito, y bueno, seguramente tendremos más oportunidades para charlar otro, otro ratito más. de estar por aquí y, y nada, muchas gracias. <risa> Hasta luego, Sara. Adiós, meso.